¿Qué nivel de aprobación tiene del Gobierno Nacional de Mauricio Macri? Aprueba totalmente, presione 1. Aprueba algo, presione 2. Desaprueba algo, presione 3. Desaprueba totalmente, presione 4. No sabe, presione 0. ¿Qué nivel de aprobación tiene del Gobierno Provincial de María Eugenia Vidal? Aprueba totalmente, presione 1. Aprueba algo, presione 2. Desaprueba algo, presione 3. Desaprueba totalmente, presione 4. No sabe, presione 0. ¿Qué nivel de aprobación tiene del gobierno municipal de Facundo López? ¿Aprueba totalmente? Presione 1. ¿Aprueba algo? Presione 2. ¿Desaprueba algo? Presione 3. ¿Desaprueba totalmente? Presione 4. ¿No sabe? Presione 0. Ahora quisiera que me diga qué imagen tiene de los siguientes dirigentes políticos. De Mauricio Macri: Muy buena, presione 1. Buena, presione 2. Mala, presione 3. Muy mala, presione 4. No lo conoce, presiones 5. No sabe cómo valorarlo, presiones 0. ¿Qué imagen tiene de María Eugenia Vidal? Muy buena, presione 1. Buena, presione 2. Mala, presione 3. Muy mala, presione 4. No la conoce, presiones 5. No sabe cómo valorarla, presiónes 0. ¿Qué imagen tiene de Facundo López? Muy buena, presione 1. Buena, presione 2. Mala, presione 3. Muy mala, presione 4. ¿Y de Arturo Rojas? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no lo conoce presiones. ¿Y qué imagen tiene de Mario Socoichea? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no lo conoce presiones. 5. No sabe cómo valorar. ¿Y qué imagen tiene de Sergio Maza? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no lo conoce presiones. 5. No sabe cómo valorarlo. Presiones 0. ¿Qué imagen tiene de Cristina Fernández de Kirchner? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no la conoce, presión E5, no sabe cómo valorarla, presión E0. ¿Y de Jimena López? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no la conoce, presión E5, no sabe cómo valorar. Con respecto a lo hecho hasta ahora por Facundo López y su gobierno en la ciudad.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 ¿Podría decirme si acuerdo o desacuerda con la siguiente frase? Facundo López, debería ser reelecto Acuerdo, presione 1, desacuerdo, presione 2, no sabe, presione 0 ¿Podría decirme si acuerdo o desacuerda con la siguiente frase? El próximo intendente debería ser de Cambiemos Acuerdo, presione 1, desacuerdo, presione 2, no sabe, presione 0 ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Necochea está más linda que hace dos años atrás. ¿Acuerdo presione 1? ¿Desacuerdo presione 2? ¿No sabe presione cero? ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? El servicio de salud está colapsado. ¿Acuerdo presione 1? ¿Desacuerdo presione 2? ¿No sabe presione cero? Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase. Las cámaras de monitoreo que se colocaron ayudan a combatir la inseguridad. Acuerdo, presione 1. Desacuerdo, presione 2. No sabe, presione cero. Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase. La gestión de López aumentó la planta política. Acuerdo, presione 1. Desacuerdo, presione 2. No sabe, presione cero. ¿La gestión de López trabaja para cuidar el medio ambiente? Sí, presione 1. No, presione 2. No sabe, presione cero. ¿Cómo evalúa las obras de cloacas? Muy buena presione 1, buena presione 2, mala presione 3, muy mala presione 4. No la conoce, presione 5. No sabe cómo valorarla, presione 0. ¿Cómo evalúa las obras de agua potable? Muy buena, presión presione 1. Buena, presión presione 2. Mala, presión presione 3. Muy mala, presión presione 4. No las conoce, presione 5. No sabe cómo valorarlas, presione 0. ¿Estuvo correcto que no se le renovara la concesión a los complejos La Hélice-Monte-Pasubio? Sí, presione 1. No, presione 2. No sabe, presione 0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Ahora habrá más transparencia en la concesión de la hélice Montepasubio. Acuerdo, presione 1. Desacuerdo, presione 2. No sabe, presione 0. ¿Cómo votaría para intendente? Arturo Rojas, presione 1. Facundo López, presione 2. Otro, presione 3. No votaría, presione 4. En blanco, presione 5. No sabe, no contesta, presione 0. Y entre los siguientes... ¿Cómo votaría para intendente? Arturo Rojas, presione 1. Facundo López, presione 2. Mario Geocoichea, presione 3. No votaría, presione 4. En blanco, presione 5. No sabe, no contesta, presione 0. ¿De cuál espacio político se siente más cercano? Peronismo, presione 1. Pro, presione 2. Unidad ciudadana, presione 3. Frente de izquierda, presione 4. Radicalismo, presione 5. Frente a renovador, presione 6. Cambiemos, presione 7. Otros, presione 8. No sabe, presione 0. Para ir finalizando, ¿podría decir a quién votó en las elecciones de intendente 2015? Facundo López, presione 1. Pablo Aguel, presione 2. Mario Geocoichea, presione 3. Fernando Kuhn, presione 4. Mónica Conesa, presione 5. En blanco, presione 6. No va a votar, presione 7. ¿Podría decir a quién votó en las elecciones a gobernador 2015? María Eugenia Vidal presione 1. Alberto Fernández, presione 2. Felipe Solá presione 3. Néstor Pitrola, presione 4. Jaime Linares, presione 5. En Blanco presione 6. No votar, presione 7. No sabe, presione 0. Por último, ¿a quién votó en el balotaje? Mauricio Macri presione 1, Daniel Fioli presione 2, en blanco presione 3, no va a votar, presione 4, no sabe, presione 0. Para finalizar, a modo de realizar parámetros estadísticos, ¿podría indicar el rango de ingreso de la persona que más gana en el hogar? Plan social presione 1, hasta 4.500 pesos presione 2, de 4.501 a 8.500 pesos presione 3, de 8.501 a 15.000 pesos, presione 4. De 15.001 a 30.000 pesos, presione 5. Más de 30.000 pesos, presione 6. No sabe, presione 0. Muchas gracias por su tiempo.